Hola amigos del canal, hoy vamos a jugar a un juego sin saber de qué va. Simplemente el título. Visita nocturna. Eso nos lo va a decir todo. Vamos a visitar, pues supuestamente, una casa. ¡Vamos! ¡A por él! Estoy preparado para levantarme, dice. Vale. Pues sí, ¿y dónde estoy. Estamos. Eh. Cuando la cruz se vuelva roja O sea, el puntero puede interactuar pulsando eh, Vale, vale, vale Tengo que limpiar mi habitación, ¿Habitación? Eh, Ahí he visto algo rojo Donde sea, aquí Abrir la puerta Vale, ¿y ahora qué? ¿Y esto es limpiar? Tengo que chequear mi laptop antes de, de irme. Casa encantada. Uy, se baja como si fuera el portátil de verdad. No es una casa normal. Eh, estaba construida en los 60. Mmm, quedan los restos, creo que es de, de los que vivieron en ese sitio. ¿Y cuál es el misterio? Pues muchas desapariciones que ha habido a los que han visitado esa casa. Eh, que, que, que bueno, que aconseja no ir para allá. Bueno, pues que está y que me cuenta <risa> que va y nos cuenta ahí una historia un misterio y para eso va a limpiar la habitación y luego al ordenador bueno vamos a ver y vamos a limpiar la habitación y nos vemos de pronto aquí en el coche y me he subido al coche y me lo he pasado <risas> el buen final, Otra, el mejor final es lo que decía la laptop, el ordenador no ir, <risas> pues ahora vamos a, hacer, vamos a ir, entonces pues bueno, pues vamos pasando la intro y vamos Bueno, pues estamos donde estábamos antes y, y... Y aquí está la casa. Ustras, cómo suena eso. Ya, la casa es tétrica, ¿eh? de verdad. ¿eh? Está cerrada. Tengo que mirar por otro sitio o sea, el parking por aquí nada son gráficos tipo PSP pero en el solo ¿eh? vamos a ver por detrás yo he sentido que han pisado algo ¿eh? y no sé sido yo y hay recto, lo que decía ¿no? altura y cosas de, de los que había antes y de los que han ido pero que ha habido muchas desapariciones. Se cierra la puerta y estamos dentro. Y cambia totalmente el sonido del juego. Esta puerta va de la planta baja. Total. Y aquí, ¿qué tenemos? tirados del agua del baño Aquí abrimos y no hay nada Una chaqueta Parece nueva Nueva Un sillón Aquí no se ve nada Eh, hay pasos arriba, eh no lo hemos abierto y qué soy el agua la nevera con cosas el congelador con más basura la basura esto que podamos abrir todo una locura porque no sabemos si nos hace falta algo o no Hmm, parece que no está muy comestible. ¿no? Pues, va, vale. pues pasar una casa abandonada está bien. Con razón, no podíamos entrar. Está todo Y esta lleva al garaje. Vale. Podemos correr al ver las puertas cerradas. Mago mmm, soy Se oye mucho ruido. No me gusta. Teléfono. Entiendo que hacemos aquí, no tiene sentido. Pero ya que estamos, podemos subirnos en la cama. No tiene nada. Bueno. Cerrado. Y esta está abierta. Bueno, una escalera, vamos a ver. Hemos sentido antes ruido, eh. la llave, la llave del garaje, ella, una araña? la tele que enciende todavía. A la otra llave. en el garaje vámonos, vámonos, es ahí, no, es en el garaje, todo, todo en el garaje, era aquí el garaje, yo, qué sensación de terror y la puerta no estaba trancada. La puerta sigue atascada, increíble Que no han dejado cerrado Como como en el juego de Last Job Un teléfono Yo estoy en la casa está nada, nada ha pasado, después de 10 minutos he, he empezado a sentir algo Uf, He oído mucho ruido Igual que nosotros Y... y ¡Ostras! Eh... ta, ta, ta. La puerta está cerrada Estoy asustado Algo pasa en el, en el Aquí en el sótano ¿Qué teléfono suena? El de arriba No Había un teléfono ¿No? En algún sitio No me acuerdo Arriba Ostras teléfono que no funcionaba una chica llorando la puerta de atrás se acaba de abrir ¿Otra vez sellada? ¿O, o qué? ¿O es que estoy... Ah, no, que estaba la puerta aquí. Ah, sí. ¡Joder! ¡Qué pasada! Buenísimo, buenísimo. Me ha encantado, me ha encantado, buenísimo. Dios, la sensación y el susto final de que hay alguien ahí que estaba ahí viviendo y que te come o te destroza o te hace desaparecer, la sensación es alucinante. El juego para mí está de 9 sobre 10, no tiene un 10 porque no tiene sentido la casa, la historia. Y vamos a tener que quitarle otro puntillo por los gráficos, porque son de estilo PSP, se queda con el 8 y medio, un 8 y medio, me arrepiento, un 8 y medio. Espero que estén de acuerdo conmigo. Un ocho y medio está buenísimo, me encanta, divertidísimo y horriblemente se pasa. O sea que nos vemos en un próximo vídeo, espero que les haya gustado, chao y hasta la próxima. Qué pasada.